El orden correcto de aplicación. Algo fundamental a la hora de aplicarnos los productos cosméticos es hacerlo en el orden correcto. De lo contrario vamos a perder nuestro tiempo y dinero. Es por ello que nos vamos a guiar por las texturas, que siempre va a ir de lo más fluido a lo más denso. Quedaría de la siguiente manera. Limpias el rostro, aplicas un tónico si quieres, recuerda que el tónico es opcional. Luego vendrían los serums. Y aquí es donde viene el truco. Primero van a ir todos esos serums que sean activos ante la piel. Con ello me refiero a vitamina C o niacinamida o retinol o cualquiera de ellos. Y si utilizas ácido hialurónico que no esté en tu formulación inicial, vas a utilizarlo después de ellas. Para poder así sellar la hidratación. No necesitas volver a hidratar el rostro para aplicarte el ácido hialurónico. Tu fórmula anterior ya tiene suficiente agua para poder atrapar la misma y evitar que la tome desde tu rostro. Continuaríamos con la hidratante y en el día protección solar que debes renovar a lo largo del día. Listo, de esta manera aprovechas todos los ingredientes. Vuelve mañana para el día 3, donde te voy a enseñar tres productos que son fundamentales en toda rutina, independientemente si eres hombre o mujer.